Vista está con nosotros Radamés Martínez. Radamés es abogado y es escritor. Radamés ha escrito varios eh, libros, incluso viene a hablarnos sobre unos proyectos que tiene hoy. Pero básicamente nuestra intención es conversar con Radamés acerca de la literatura y de su desarrollo que ha pasado en San Francisco de Macorís. Nosotros aquí en el programa hemos comentado, sobre todo yo en algún momento, el hecho de que uno no ve como el movimiento cultural de San Francisco, que en un momento fue febril, ¿verdad? Buenos días, Radamé. Sí, pasa? buenos días. Saludos y buenos días, Carolina, buenos Amado, días. Francis, y Y buenos días a la gran teleaudiencia que sigue este interesante programa cada mañana. Cómo no. Bueno, el tema está plantado, planteado. ¿Qué ha pasado con el movimiento artístico en San Francisco de Macorís de acuerdo a tu visión, Radamé? ¿Movimiento artístico en, en qué área? Bueno, Vamos a hablar Pero de literatura. De Porque literatura, <coughs> o sea, literatura básicamente, o sea, la literatura, eh, eh, eh, con, a través de Luis Baez de Rosario, hace alrededor de 10 años iniciamos un proyecto y creamos, eh, a fin de motivar a los escritores de San Francisco de Macorís, creamos lo que se llamó la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte, y a través de ella publicamos alrededor de 15 libros. Eh, sin embargo... Eh, a, a partir de la desaparición física del doctor Luis Valdez Rosario, la institución se cayó. O sea, de manera personal, eh, hemos hecho eh, el ingente esfuerzo para que se mantenga, para que se reaperture la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte, pero eh, parece que eh, el arte, la literatura, no es fácil. O sea, hay, hay muchos problemas con los escritores, eh, división, sí. incluso influye la política también, eh, mm -hmm. una dejadé. Eh, de, por ejemplo, Adriano, el, el director del, Cruz, del periódico Marco, El Jaya, hemos sí. hecho grandes esfuerzos y tenemos en proyectos seguir motivando para que se reaperture la unión de escritores de la provincia de Duarte. Incluso en el año 2016 hicimos un intento de Feria de Libro, y, pero se quedó todo ahí a partir de la desaparición física de, de Báez, reitero, eh, se cayó la unión y está en stand -by. Bien, en el año, en el segundo eh, gobierno del segundo periodo de Leonel Fernández, eh, se desarrolló acá un proyecto, bueno, en el país me refiero, el proyecto de, de la imprenta nacional. Y eso provocó el hecho que eh, mucha gente, incluyendo muchos autores franco-macorizanos, pudieran publicar su libro sus libros, como Gelabel, como hayas yo recuerdo que había una, una, una circulación, digamos, bastante buena, se puede decir, de autores franco-macorizanos. ¿Qué ha ocurrido con esa parte? Eh, sí, ¿qué ha ocurrido con esa con parte? La, o sea, eh, ha, ¿ha habido apoyo gubernamental? ¿no? ¿Qué está pasando? No, aquí? no, la, la, la literatura, eh, en el caso de sigue siendo, además al igual que las demás artes, sigue siendo cenicienta. O sea, eh, la cultura no tiene gran apoyo, y lo, di lo digo de, ma de, de manera, con lo que me ha pasado, de manera particular. Por ejemplo, para citar un solo ejemplo, en el año 2007, o sea, yo participé en un concurso que organizó el Colegio de Periodistas, la filial Duarte, sobre los medios de comunicación. Yo gané el primer lugar... Y el encargado, el entonces encargado de cultura, que me voy a reservar el nombre porque es <risa> mi amigo, o sea, eh, me tomó el libro para publicarlo yeah. y duró un año. Y al año ni me devolvió el libro ni lo publicó. O sea, la suerte que yo me quedé con una copia. No, pues sí. O es sea, un solo ejemplo, <risa> te digo lo, lo que es... Es decir, que tú tienes el único libro... Intencionalmente a publicar y no publicar. Y está en No se sabe. Y después supe <ríe> que él publicó algunos libros a, tra, a través del de, de, de Ministerio de Cultura, pero lo dejamos ahí. Bien. Mira, rádame, eh, o sea, interesante. Ser, eh, no ha habido apoyo, el apoyo necesario. Incluso mucha gente eh, para la publicación de estos libros, yo ya con esa amarga experiencia me había aconsejado que que, que fuéramos en auxilio de las instituciones culturales que están llamadas a apoyar y, y nos y Lo hicimos por otra vía. Mira, una cosa. Eh, a pesar de todo esto, vemos que eh, has podido parir o sacar a la luz tres, tres libros. Háblanos de esto. Sí, tres libros. Eh, hace más o menos 10 años eh, nos dedicamos a hacer una serie de investigaciones sobre la historia nacional, sobre todo en los ámbitos eh, políticos y social, eh, iniciando desde la, el ajusticiamiento de, de Ulises Heró en 1899 eh, hasta nuestros días, o sea, analizando, revisando todos los acontecimientos más importantes que han ocurrido en el país, en lo, en los, en lo político social, eh, los gobiernos de Ramón Cáceres, eh, Juan Isidro Jiménez, la intervención militar de 1916-1924, el gobierno de seis años de Horacio Vázquez, la larga tiranía de Trujillo, y todos los hechos importantes que sucedieron a, a partir del ajusticiamiento de Trujillo. Eh, toda, con todos esos hechos reunidos, eh, revisados, analizados, surgieron estos tres libros. El primero que surgió fue Juan Bosch, figura cimera del siglo XX, que tuvo una primera edición, en el año 2016, eh, Juan Bosch, figura cimera del siglo XX, tuvo una primera edición en el 2016 eh, con muy buena acogida. O sea, el, el libro circuló eh, básicamente en San Francisco de Macorís, una parte mínima en la capital y otra en, en la ciudad de Nueva York. O sea, tuvo alguna crítica importante, incluso de parte de historiadores locales y, y del país. Bien. Eh, Quedó pendiente una segunda edición que está, que está, está circulando desde mediados de este año, primeramente en Amazon, también con reporte de buena acogida de lectores, eh, básicamente de Estados Unidos, eh, eh, particularmente Nueva la York, diápora. Puerto Imagino Rico, la Puerto Rico y España. Y también sí. lo estamos distribuyendo eh, por diferentes vías. Muy bien. Radames eh. Es una segunda edición, no solamente habla de la de la trayectoria general de vos como político, como literato, ver, como eh, promotor de cultura, sino eh, un de resumen de, de todos los hechos históricos en los que él estuvo de una forma u otra vinculado. Muy bien. Eh, y hay otro libro. Sí, hay otros libros. O sea, de los, de, los, de los mismos estudios que hicimos, que ya explicamos, surgió también otro libro, Las hermanas Mirabal, Manolo Tavares y Rufino de la Cruz. O sea, eh, primer, creo que es el primer libro donde aparecen todos estos personajes la, juntos, sobre todo. unidos. O sea, analizamos, son parte, son de la misma sí. época, incluso involucrados en, sí. en la misma lucha contra Trujillo. Hay amplias informaciones aquí por primera vez sobre Rufino de la Cruz, que como es harto sabido, hasta ahora la mayoría de los historiadores lo tienen como el simple chofer que de manera eh, trágica, ocasional, eh, murió junto con las heroínas. Hay muchas informaciones aquí, incluso de, de ex militante del 14 de junio, que dicen que Rufino de la Cruz era un militante clandestino del 14 de junio, como lo eran la mayoría de los miembros del 14 de junio cuando se fundó el 14 de junio. O sea, mes. Eh, dentro de esos ex militantes está Fafa Tavera y Leandro Guzmán, quien falleció recientemente. Fueron de los fundadores del 14 de junio, y ellos dicen que Rufino de la Cruz era un militante clandestino del 14 de junio. Bien. Hay muchas <coughs> informaciones aquí nuevas. Eh, cuando se escribe la historia, de hecho, ya narrado por otro, lo, lo más importante, además de ratificar eh, lo, lo que se cree que es cierto, con el estilo del autor, es eh, tratar de corregir algunas cosas que que parecen incorrectas, y lo más importante es hacer nuevos aportes. Nuevos aportes, y, y, y en este de libro de hay de nuevos de aportes. aportes. Por ejemplo, en la investigación descubrimos que las hermanas Mirabal tenían otras hermanas, incluso en la misma comunidad de Ojo de Agua, tres hermanas, y eso no lo recoge la historia. Claro. En la misma comunidad de Ojo de Agua, tres hermanas reconocidas por su padre, o sea, sí. tres hermanas miraban. Eh, He entendido que la madre de esas hermanas vivía frente a frente. Incluso no, no Ché. sé, eh, no, uh -huh. no, no pudimos conseguir el nombre de la, de la madre, pero eh, según Leandro Guzmán, Leandro tampoco quiso eh, eh, decir definir, el nombre, definir. pero nosotros investigamos y encontramos una señora que fue vecina de ella y nos y no aportaron los nombres de esa muchacha. Increíble, es Radames. Eh, o sea, hay eh, muchas informaciones, la... por ejemplo, eh, el caso de, de Minerva, o sea, que sí. la, la, la historia lo tiene como que es la, sí. la, la principal, o sea, militante. María Teresa y Patria eran también fundadoras del 14 de junio. Radames, o sea, una incluso preguntita. Incluso se sabe que, que la sí. casa de Patria hacer una pregunta, fue incendiada uh -huh. y la finca okay. le fue incautada. Y, y María Teresa, que era la esposa de Leandro, a María Teresa, según uno de los ex militantes del 14 de junio, a María Teresa, que era la más joven, le correspondió redactar el programa de gobierno, o sea, eh, escribir, pasar a mano el programa de gobierno del 14 de junio en caso de, de que triunfara. O sea que las tres son fundadoras del 14 de junio, sí. aunque Minerva... Aparece sola dentro, dentro de, los, de los 14 dirigentes. Bien, ¿cómo Dentro no? de los fundadores hay también una franco macorizana que está viva. Sí, mire, que se que llama sí. Mercedes Tejaba. Okay. Está viva. Es ¿eh? de los fundadores Mercedes del 14 de junio, Mercedes. hermana de Arlete Tejaba. Es fundadora del 14 de junio. Ok. Y, Radame, Radamé. Eh, Carolina, Carolina hacer una pregunta. Adelante, adelante. Sí, Radame, Es importante esa breve introducción que usted hace del libro... Algo que nosotros debemos de tener acá sí. es los lugares donde conseguirlo. Usted habló de Amazon a nivel digital, pero aquí en San Francisco de Macorís, ¿dónde se pueden adquirir las obras? Eh, repíteme que no... no. Eh, Amado, ¿Eh? la pregunta, sí, sí, La se pregunta que ¿dónde se pueden conseguir los libros? Ah, sí, los libros. A nivel físico. Sí, los libros, aquí, sí. Eh, primero, aparte de Amazon, que están circulando, sí. el mecanismo, como se adquieren Amazon, Amado sabe, sí. o sea, los mecanismos. Eh, se pueden conseguir, van a estar de, de venta en, en un, un negocio de digitación librería que se llama San Francisco Multiservi, que está en el multicentro La Sirena, frente, frente al comedor. También lo pueden adquirir a través del autor. Eh, y Veremos más adelante dónde podemos colocarlo en, en algunas librerías de, de aquí. Cómo no. ¿Cómo no? Eh, hay, hay un libro que tú escribiste sobre, ¿Hay otro libro? sobre Rubirosa. Sí. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te motiva escribir a escribir sí. Rubirosa? Después de, de haber eh, escrito y publicado los libros ya citados, o sea, por curiosidad, dentro de, la, de, la, de los mismos hechos y de la misma era de Trujillo, uh -huh. encontramos un personaje curioso, eh, tan famoso y de manera increíble tan famoso como las Mirabal. Y vos, o sea, que aparece en los libros, en la página de los libros, de los periódicos, las revistas, en documentales y también en el cine. Entonces nos preguntamos por qué un personaje que, que no se le conoce ningún aporte a la sociedad de su país de origen ni de otro país aparece, o sea, con tanta fama a nivel internacional. Que eso ha sido tema de debate en San Francisco de Macorís. Sí, entonces... Eh, eh, quisimos pues básicamente por investigar qué fue lo que pasó con este personaje Incluso eh, está en varios idiomas, yo conseguí varios libros que Está en francés, libros en francés, en inglés y en español de este personaje Incluso hay una versión, no se sabe si es cierta, que se dice Que la famosa serie cinematográfica de, eh, de Londres, de Inglaterra de, de Jim Bond, famoso Jim Bond, El Agente 07 fue inspirada en el personaje de Rubirosa, no se sabe si es cierto, pero se dice eso, o sea, la fama... Es parte de la atrás. leyenda urbana Empezamos alrededor de Rubirosa. Y, y mira que no tiene, yo no lo veo tan descabellado pensarlo, porque tiene las mismas características, obviamente que, que incluso, maneja, pero no, no el, tiene el personaje incluso eh, surgió cercanía con... Porque, y Creo que surgió la película. Empezó sí. exactamente en el mismo año en que él murió trágicamente, en 1965. O sea, yes. o sea, hay algunas informaciones aquí de un historiador eh, norteamericano que explica eh, eh, por qué él cree que fue inspirado en la, de la este, vida de este hombre. De este famoso nativo de San Francisco de Macorís. En la obra se incluye, creo que el libro más completo, se incluye todas las facetas no solamente la, la fama de, de conquistador de mujeres famosas, eh, eh, la mayoría actrices de cine. Tú le hiciste un colaje con la dos, parte de atrás. Dos, dos multimillonarias norteamericanas, sino <coughs> que incluye todas las facetas. Este prétame, tipo prétame, fue prétame, un prétame. polifacético atleta deportivo. Sí. Practicó seis deportes, o sea, uno más que el pentatrón. Seis deportes, uno más que el pentatlón y fue... Muy bueno en ahí por ahí lo menos cuatro de, de ellos. Ahí están las mujeres de Rubio Practicó polo, eh, autovelocidad, fútbol, esgrima, bo, boxeo. O sea, seis deportes. o sea eh, Aquí hay unos datos interesantes también de la relación. Ah. Mucha gente no conoce, incluso los franco no conocen. Solamente se habla de Rubirosa. Pero Porfirio Rubirosa es de una familia muy... Una. Muy reconocida sí. en San Francisco de Macorís que Luz son los ariza Los, Arisa. Arisa. los Arisa. Mucha gente no conoce eso. Rádame, tu experiencia, finalmente. ¿Es difícil escribir en la República Dominicana? ¿Escribir? Sí, escribir para esto, para publicar. No, no, para... Eh, no porque el problema es la, la, la literatura es un arte. sí Incluso cuando uno escribe como artista, no se piensa en dinero, de que tú vas a ganar dinero, sino que, se la, como se dice, por amor al arte. O sea... Uno escribe sin pensar que a veces eh, los costos de estos libros, a veces tú no ganas. Pero eh, el hecho, por ejemplo, que, me, que te digan, Radamé, eh, compraron un libro tuyo de Rubirosa en Londres, de gente que tú nunca lo vas a conocer, o en México, eh, en España. O sea, esa es la gran satisfacción, independientemente de lo que tú, de dinero que tú recibas. O sea, los libros, estos libros, por ejemplo, el de las Mirabal se puso en circulación en Amazon un sábado y me reportaron a través de el eh, papi, le, el primer libro de las Mirabal se lo compraron en México o sea, ya eso es tú no piensas en dinero sino la satisfacción de que lo que tú has escrito o sea, lo, lo está leyendo gente no solo de tu país sino de otros países Perfecto Bueno, gracias Radamés Martínez por acompañarnos por venir a nuestro programa y presentar nuestras obras y hablando también acerca del tema literario, ¿cómo anda el tema de la literatura y la cultura aquí en San Francisco de Macorís Tú sabes que antes había muchos movimientos culturales, pero ese, esa historia que tú hiciste demuestra de alguna manera que la actitud gubernamental ha hecho, de, ha hecho un declive, ha provocado un declive de esa actividad cultural. No, y además el problema de los antivalores, que como todos mundo sabe, son los que ahora tienen más más cabida, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel internacional. Sí, o sea, sí. Y así es, gracias a ustedes por sí. la invitación. Bueno, gracias, Radamés. Señores, fue la entrevista gracias. con Radamés Martínez, abogado, contable, contable, ¿verdad? Tú, contable, abogado, escritor, sobre el desarrollo de la literatura y las circunstancias, ¿verdad?, que, por las que atravesamos en ese sentido en ese tema acá en la ciudad de San Francisco de Macaulay.